Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En la clase de hoy vamos a ver el tema de dominio de funciones. Es un tema que se utiliza mucho para comprender el comportamiento de las funciones, tanto en X como en Y. Todo ese tema nos permite comprender los temas de límites y derivadas, temas de gran importancia no siendo más comencemos definamos qué es el dominio el dominio son todos los valores que corresponden a la variable x entonces, dominio le corresponde x todo valor que tome x va a ser el dominio entonces son todos los valores de x ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una función x o y, que es lo mismo, ella va a depender de una función en x. Entonces, digamos, f de x es igual a x más 1. Entonces, todos estos valores que tome x van a ser el dominio. Todos estos valores que afecten a x. Entonces, vamos a mirar una serie de ejemplos que nos permita comprender el dominio en la variable x. Miremos. Miremos este primer ejemplo. Tenemos una función x que es igual a 2x al cubo más 5x cuadrado menos 5. Vamos a analizar el dominio de esta función. Entonces Ya sabemos que el dominio son los valores que corresponden a x. Miremos que X puede tomar valores tanto positivos o negativos. Si son valores positivos, al elevarse al cubo van a ser positivos, si son negativos igual, si acaso son positivos elevados al cuadrado van a ser positivos, o sea que X no tiene ninguna restricción. Al no tener ninguna restricción, quiere decir que esta función, al tomar valores tanto positivos como negativos, el dominio va a ser los reales. Esto significa reales, este símbolo, los reales. Quiere decir que el dominio de esta función va a ser todos los números reales. Todos los números reales satisfacen a esa función, ya que x puede tomar cualquier valor. Entonces, el dominio serían los reales. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ahora tenemos este siguiente ejemplo, tenemos la función x igual a la raíz cuarta de 9 menos x cuadrado, ya aquí tenemos una restricción, bien, miremos, este valor no puede ser menor a 0, entonces la respuesta tiene que estar entre eso, entonces vamos a tomar 9 menos x2 debe ser mayor o igual que 0. Vamos a mirar entonces qué pasa. Despejemos el 9 Como es positivo pasa con signo negativo Quedaría Menos 9 Ahora como hay un coeficiente negativo Al pasar al otro lado Cambia el sentido De la desigualdad Quedando menos 9 Dividido menos 1 Menos por menos nos daría más Esto quedaría x cuadrado Menor o igual que 9 Cuando tengo esto entonces, miremos que esto nos va a dar dos respuestas. La raíz de esto va a ser más o menos 3. Entonces, la raíz, siempre olvidemos que una raíz, la va a sacar la raíz cuadrada. Esto nos va a quedar a raíz de 9 y esto va a ser x más o menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta va a estar comprendida entre los valores menos 3 y 3. Como es menor o igual, esto va cerrado. Quiere decir que va desde menos 3 a 3. En, esa, en ese intervalo se encuentra el dominio. ¿Qué quiere decir entonces? Que el dominio X pertenece a los reales, pero está comprendido entre dónde? Entre menos 3... 3 quiere decir que el dominio es menos 3,3 cerrado, no olvidemos que los corchetes significa cerrado y los paréntesis es abierto, o sea que esta sería la solución del ejercicio, el dominio de esta función es menos 3 y 3, ¿por qué ocurre esto? porque tengo el problema de que se encuentra metido dentro de una raíz, cuando tengo una raíz debo proceder de la siguiente forma, Vamos a mirar ahora un tercer ejemplo. Tenemos ahora este siguiente ejemplo. Tenemos la función g de x igual a x sobre la raíz cúbica de x cuadrado menos 5x menos 14. No olvidemos que la función puede llamarse f de x, g de x, h de x, cualquier variable en función de x. En este caso se llama g. Bien, vamos a analizar este caso. Miremos lo siguiente. Tengo una variable X en el numerador y tengo una variable X también en la parte del denominador. Para analizar el dominio, miremos la parte de arriba. X no tiene ningún problema. Puede tomar cualquier valor, tanto positivo como negativo. O sea, que el dominio en esta parte va a ser los reales. Menos. Pero miremos qué pasa acá en esta parte de baja. Esto no puede dar cero, siempre que tengamos esto igualado a cero nos va a quedar una determinación Todo número dividido por 0 se indetermina Entonces debemos analizar esta restricción Entonces menos, vamos a analizar lo que está abajo Voy a ponerlo esto en llaves Va a ser x cuadrado menos 5x menos 14 igual a 0 ¿Por qué? Porque hay una restricción ahí Esto no me puede dar cero O sea que los valores de estas raíces de este trinomio cuadrado perfecto, me permiten saber hasta dónde puedo llegar. Entonces, vamos a mirar esto. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Si tienen dudas con casos de factorización, los invito a que refresquen un poco estos temas en los videos de temas de factorización. Ahí pueden ver cada uno de los casos para que los fortalezcan Entonces, miremos lo que tenemos acá. X cuadrado menos 5X. Menos 14 igual 0. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Abremos dos paréntesis. Raíz del x cuadrado va a ser x menos el signo de la mitad x va a, ir a ambos lados. Menos, porque es el signo de la mitad, menos por menos, da más. Dos números que multiplicados nos den 14 y que sumados nos den menos 5. Entonces, miremos, está 7 por 2, 14. Y si hacemos una resta, 7 menos 2 nos da 5. Pero miremos lo siguiente. El valor es negativo. ¿Qué quiere decir? Que como es negativo, el número mayor debe ir en el signo menos. Entonces vamos a poner acá el 7 y aquí el 2. O sea que x menos 7. Verifiquemos, esto nos da menos 7x, 2 por x nos da 2x, menos 7 más 2 nos da menos 5, que es el término que tenemos en la mitad, no hay ningún problema allí. Entonces, vamos a verificar lo siguiente, entonces, x menos 7 igual 0, y el otro es x más 2 igual 0. Despejamos la x, esto nos va a quedar x igual a 7, y acá nos va a quedar x igual a menos 2. Siempre que despejemos se cambia el signo del número. Entonces, estos dos valores son los que hacen cero esta raíz. Entonces, como no me puede dar cero, estos valores no van a entrar como respuesta. O sea, ¿qué, qué va a ser la respuesta? El dominio, los reales, menos los valores 7... Coma menos 2. Este sería el dominio de esta función. Son todos los reales, exceptuando estos dos números, puesto que cuando se reemplazan esos dos números me va a dar 0. Y la raíz no puede dar 0 porque se me indetermina la función. O sea que esta sería la respuesta de mi ejercicio. De esta manera concluimos esta primera parte de funciones en lo que corresponde al tema de dominio de funciones. Luego veremos el tema de rango que corresponde al análisis de la variable o la función en X o Y. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él. De igual forma, si es la primera vez que ves uno de ellos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Te dejo mis redes sociales. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espero tenerte pronto en un nuevo video.